todos y todas, ¿podrían confirmarnos en, en el chat de la sala que están escuchando bien? Por favor. Hola, hola. ¿Podrían confirmar eh, ah, ahí Caro, eh, no sabemos de dónde, pero nos dice que eh, se escucha. Perfecto. Y Luciana M. también dice que se escucha, Elena se escucha, Chantal dice que se escucha, Vicky dice que sí, genial. Tenía, bueno, un saludo a todos y todas los participantes que están aguardando esta actividad. Eh, hola desde Perú, dice Milagros, se escucha bien genial, nos pone muy contentos de que todo esté funcionando, a veces la tecnología puede, puede fallar, Narela también. Bueno, eh, un saludo a todos, eh, un saludo a Fermín Top, que está del otro lado del Atlántico, acompañándonos acá, eh, y un saludo especial eh, a Oscar Soria, nuestro panelista de lujo hoy. Esta actividad, este webinario, es una de las tantas actividades que hacemos eh, para promover oportunidades de capacitación, eh, de formación y de intercambio entre periodistas de Argentina y del resto de América Latina, por supuesto, como es hoy. Eh, nosotros somos claves21.com.ar, un, un emprendimiento digital eh, sobre periodismo ambiental que no solo se propone publicar noticias ambientales en nuestro portal, sino también promover el periodismo ambiental. Y una de las maneras de promover el periodismo ambiental es brindando oportunidades de formación y de capacitación para que más periodistas y estudiantes de periodismo se interesen en este campo. Y además, eh, cuando deban informar, por ejemplo, sobre el cambio climático, tengan información de primer nivel para hacer esas coberturas. Eh, este webinario se enmarca en un curso online gratuito que estamos dando sobre cambio climático para periodistas. En esta edición, que es la cuarta que hacemos, están participando alrededor de 350 periodistas de toda América Latina. Eh, y, y el año pasado, eh, en tres ediciones, nucleamos a más de 1.500 periodistas. Así que estamos retos y armados por, por cómo cada vez va generando interés este tipo de actividad, estos temas, el tema del cambio climático... Como sabemos, es uno de los más grandes desafíos que está atravesando la humanidad y creemos que el periodista, los comunicadores, las comunicadoras, los estudiantes de periodismo tienen que tener acceso a la información eh, clave en estos temas. Eh, bueno, hay gente saludando, te cuento Oscar, eh, de, de distintos lugares, Martín de Buenos Aires, Dante Heredia, Carolina, eh, Judith... Matías, Narela, Milagros desde Perú Elena, Chantal, Vicky Bueno, hay un montón de, de gente Aparentemente mayoría de mujeres eh, Pero no sabemos si todavía no se presentaron Un saludo a todos y muchas gracias por el interés en esta actividad eh, Yo no voy a hacer más introducción Vamos a pasar a, a la exposición de Oscar Soria eh, Pero antes le doy la palabra a mi colega Y socio en Claves 21, Fermín Cop va a ser una breve introducción a, al expositor de lujo que tenemos hoy. Bueno, hola, buenas tardes, buenos días para todos, de acuerdo en qué parte del mundo estén. Eh, gracias por sumarse a este nuevo webinario de Claves 21, en este, como les contaba Damián, en este curso de, de cambio climático, tanto para los que están haciendo el curso como para los que decidieron sumarse al webinario por fuera del curso. Eh, es un lujo contar con Oscar, que sabemos que tiene una agenda súper intensa siempre viajando por diferentes partes del mundo y le agradecemos un montón que, que se haya podido sumar. Eh, para los que no lo conocen, me imagino casi todos son periodistas acá así que lo deben haber investigado un poco antes del webinario, pero para los que no lo conocen, Oscar está en las grandes ligas del activismo ambiental, es representante de la organización y movimiento político global eh, abas eh, pasó por diferentes organizaciones como Greenpeace, y WWF, participa en diferentes cumbres internacionales de cambio climático y de medio ambiente, como la, como la COP, que estuvieron leyendo como parte del curso de cambio climático. Eh, fue asesor de diferentes entidades en medio ambiente, derechos humanos y, y diferentes temáticas. Eh, y la idea de hoy es que nos cuente un poco, bueno, en base a su, a su experiencia, eh, está pasando con las organizaciones internacionales, el cambio climático, la, la política internacional en relación al tema y que ustedes puedan interactuar con él eh, luego de su presentación eh, con todo lo que le quieran preguntar. Eh, pueden de ir dejando las preguntas a Oscar en la, en la sala del webinario, vamos a ir tomando nota de todas eh, y después ya les le, le vamos transmitiendo las preguntas a Oscar. Pero bueno, eh, no están acá para escucharme a mí ni a Damián, sino a Oscar, así que le, le cedo la palabra y agradeciéndole un montón por, por haberse sumado. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, muchas gracias y, por sobre todo, disculpas eh, por la vez anterior que no pude asistir eh, a, a este seminario. Pero bueno, además, bueno, agradecerle a, a, a Fermín ella, Damián, por, por la oportunidad de estar hablando con ustedes. Lo que vamos, estoy pensando, eh, algo que pueda ser relevante para, la, para, la, para todos ustedes, y hacer como una pequeña reseña sobre por qué esto va a ser relevante para América Latina, especialmente para el 2018, teniendo en cuenta que el, que Argentina va a ocupar un papel fundamental en, en la discusión climática, por su rol en la presidencia del G20. Y especialmente, en el, un poco contarles un poco qué va a pasar en 2018 y dónde están las organizaciones de la sociedad civil en esto, ¿no? Un poco, para comenzar, sabemos que ya, al menos a esta altura del año, queda muy claro qué es lo que, qué es lo que va a pasar con Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos a fines, de, eh, ya en, en, en mayo, junio, perdón, en, en mayo, perdón, en junio, Estados Unidos anunció oficialmente que se retiraba de, del acuerdo climático de París y ahora en agosto eh, final, hizo la, la que en el proceso del, del acuerdo de París Estados Unidos tiene que, o cualquier país, tiene un año para notificar su salida del acuerdo y después tiene tres años adicionales para salir. Entonces ya teniendo en cuenta esa situación, lo que pasó en Alemania en la última cumbre del G-20 fue bastante notable porque los 19 naciones dijeron que se comprometían con el Acuerdo de París, mientras que bueno Estados Unidos eh, directamente ha indicado que se retiraba del proceso. Entonces esto presenta un desafío enorme para Argentina porque Argentina va a ser la... la, la Va, va a tener la presidencia del G20, y ustedes saben que la presidencia del G20 de Argentina está trazando su propia agenda para el G20, es el primer G20 en el continente sudamericano, y este, se va a encontrar dentro de una serie de eventos climáticos críticos, tales como la Cumbre de Clima de California, el, la presentación del informe del panel intergovernmental de cambio climático sobre el 1,5 grados centígrados, después obviamente la, la cumbre eh, sobre los países vulnerables y la COP24 que se va a hacer en, en Polonia. Entonces, todos estos son eventos eh, que, se, que van a ser críticos en el 2018, porque justamente además en Polonia, lo que se va a resolver en la cumbre de las Naciones Unidas en Polonia va a ser un poco... La reglamentación, o sea, cuáles van a ser las reglas del juego para, eh, para la reducción de, de las emisiones de dióxido de carbono. Y este, esto tiene además, creo que es importante destacar, que el, una de las cosas que, que, vamos, que, se va a, que se va a discutir mucho va a ser justamente la cuestión de, de los de, de los, subsidios a los combustibles fósiles, pero también, bueno, los billones, los mil millones de dólares que tienen que, que, que, ser digamos, que deben ser usados para financiar la transición, ¿no? Entre las energías sucias a las energías limpias. En ese contexto, y bueno, un poco aquí desde Estados Unidos, lo que, lo que se está trabajando mucho es, de, desde las organizaciones de la sociedad civil, es cómo trabajar la cuestión local, cómo, cómo empoderar a los gobiernos locales a poner una agenda más fuerte en, en sus políticas climáticas, teniendo en cuenta que eh, hoy por hoy existen a escala nacional y en varios países ciertas dudas sobre cómo va a continuar el proceso de París. Pero más allá de que el G20 de Alemania se puso con mucha fuerza a... A decir que, bueno, que el acuerdo de París continúa vigente, obviamente la serie de Estados Unidos marca una serie de, de imprecisiones y de indecisiones y de incertidumbre, con lo cual eh, la, la cumbre climática de, de California va a ser muy importante eh, en esto, ¿no? Uno de los elementos también importantes para tener en cuenta es que el, el G20 de Argentina probablemente suceda entre octubre y noviembre y que en ese momento habrá nuevos gobiernos en Brasil, la India, Italia, Rusia y esto eh, tiene obviamente un impacto in, importante en, en las negociaciones, en las discusiones más teniendo en cuenta que el 2018, eh, antes de la cumbre de, de Polonia, los que vamos a a ver es básicamente cuáles son los signos políticos, ¿no? El G20, por ejemplo, no, no, no, no genera ningún tipo de decisiones hacia afuera, hacia pero sí genera una señal política. Entonces, por esto va a ser importante cómo Argentina va a eh, poner en, en el concierto del consenso diplomático a todas las naciones para que efectivamente emita una señal clara y y concreta frente a Naciones Unidas y frente al Foro de, de Cambio Climático. Entonces creo que esto va a ser importante para ver. Y esto se da además en, en un contexto en el que es muy importante de que Estados Unidos esté dentro de cualquier eh, declaración final, con lo cual ahí vamos a ver obviamente una, una serie de de tensiones seguramente entre muchos países que están abogando por un acuerdo ambicioso, eh, digo, por, una, por acciones ambiciosas dentro del Acuerdo de París, y Estados Unidos que, bueno, que está buscando eh, mirar hacia otro lado en, en esa dirección. Lo, lo quiero dejar aquí, así hay espacio para, para preguntas y para comentarios. Ahí está, se había cortado el audio. Muchísimas gracias, eh, Oscar, eh, por, por tus comentarios. Eh, vamos a, a dar lugar a las preguntas que, que van a ir haciendo. Eh, en primer lugar, eh, quizás para, doy yo el punto de partida, ¿qué, qué expectativa tenés para, para la próxima cumbre de cambio climático, para la próxima COP en relación a implementación de... De Acuerdo de París, podemos esperar algo, algo concreto, puntual de la, de la próxima COP eh, y qué, qué, va, qué, qué rol va a jugar eh, Estados Unidos en la próxima COP en este proceso de transición en el que está ahora todavía. Bueno, creo que es muy difícil desde que Estados Unidos anunció su retiro del Acuerdo de París, esto obviamente ha pateado el tablero diplomático. Eh, en las discusiones climáticas, con lo cual va a ser muy difícil establecer qué es lo que va a salir en concreto de, de la cumbre de Bonn, que básicamente eh, eh, es eh, presidida por Fiji. Lo que sí vamos a ver justamente en ese, en ese, en ese foro es un, bueno, una plataforma muy importante para las naciones vulnerables, y creo que va a tener una significación mucho más simbólica, teniendo en cuenta incluso lo que ha sucedido en el Caribe y en Puerto Rico, que es parte que es bueno, un estado asociado a Estados Unidos, pues creo que lo que vamos a ver con más fuerza es la voz de, lo, de las naciones vulnerables, básicamente de las islas, bueno, obviamente es una cumbre por Fiji, pero vamos a ver justamente una plataforma muy importante sobre cómo las naciones más pequeñas eh, están sufriendo los efectos del cambio climático. Yo creo que el, más allá de, los, de, la, de, de, de la implementación, lo que vamos a ver es justamente eso, un llamado muy fuerte de, de estos países y de hecho ya muchos países, estamos, muchos países están coordinando con, con la sociedad civil sobre cómo maximizar ese mensaje en, en este contexto en el cual todavía, incluso a puertas cerradas, Francia sigue negociando con Estados Unidos para que Estados Unidos continúe dentro del acuerdo. Entonces, Perfecto. Vamos, primero se va a ver eso, sí. y segundo, se va a ver, eh, bueno, la, la, las, primeras, las primeras, o sea, en, en cuanto al proceso, lo que se va a ver, las primeras tensiones sobre cómo se va a hacer esta reglamentación y, bueno, cuáles van a ser las reglas de juego para... Para, de, de cara a la, a la cumbre de Polonia. Eh, hay varias preguntas ya. Eh, por un lado, Narela pregunta: ¿qué consecuencias trae la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París? Me imagino que bueno, es una pregunta bastante amplia. Si querés enfocarlo del lado que te parezca hay más apropiado sí. a vos, pero ¿qué, qué consecuencias prácticas eh, tiene? Bueno, las consecuencias prácticas es que un país que tiene. El cuarto de las emisiones de dióxido de carbono se retira y esto obviamente tiene un impacto importantísimo eh, a nivel diplomático y en términos de cuál es la, el nivel de confianza que tiene eh, el proceso de Naciones Unidas en el contexto de las naciones. Por un lado, en términos concretos, lo que sí se va a ver es que, esta, el, que la retirada de Estados Unidos va de alguna forma a abrir una nueva eh, ola de distintos eh, países que quisieran renegociar el, el acuerdo. Esto se, se, se ve en puertas, en puertas cerradas, pero también es cierto que desde el momento que Estados Unidos anunció que se retiraba del acuerdo, vimos países como China, en, en Alemania, en Francia, siendo muy muy claros con que el acuerdo de clima es innegociable, irrenunciable y, y es irreversible. Entonces estas tres I están marcando con mucha fuerza cualquier intento de otros países de renegociar algún aspecto del acuerdo, que es básicamente la, la expectativa inicial que tuvo Estados Unidos cuando Trump anunció su retirada. Trump en ese momento dijo, me retiro, pero si... Si el acuerdo se renegocia, nosotros podemos considerarlo. Entonces, por un uh -huh. lado está esa eh, uh -huh. digo, el, la debilidad política que, que el acuerdo puede tener. En lo concreto, sobre la gestión de Trump, Trump no va a ver en su primera gestión eh, la retirada del acuerdo, porque me, me escucha bien. Sí, sí, perfecto. Así ah, que no va a haber el, la retirada del acuerdo porque esto va a suceder, Estados Unidos podría efect salir efectivamente después de cuatro años, el, digo, el primer año de la notificación y después de los tres años mínimos que cualquier estado tiene que seguir participando antes de salir. Con lo cual vamos a ver Estados Unidos siguiendo las negociaciones, continuando las negociaciones, en lo concreto vamos a ver una diplomacia mucho más agresiva y mucho más defensiva en las negociaciones. Pero por otro lado, y como un signo más positivo, lo que estamos viendo es un enorme movimiento de alcaldes, de gobernadores en Estados Unidos que siguen comprometidos con el Acuerdo de París, más allá de que el Estado legalmente, dentro del proceso de la política legal, se salga del proceso. Con lo cual también vemos un movimiento muy fuerte de estados importantes como California, por ejemplo, o Nueva York, que están eh, dándole la cara a, a Trump y buscando aislarlo. Creo que, lo que hay todo un esfuerzo importante en Estados Unidos de, de aislar este, esta decisión, que sí es obviamente importante. Perfecto. Bueno, con lo, lo último que comentaba, justamente había una pregunta sobre, sobre el tema, que era un poco el, el margen de acción que le queda a los estados o a los gobiernos locales eh, a partir de, de la salida de Estados Unidos. Eh, así que, bueno, con eso vamos por responder a la pregunta. Pero también pregunta Dante, ¿qué sentido y significado tiene la cumbre climática de California con respecto a la COP de Polonia? ¿Tiene que ver con un cierto disenso dentro de Estados Unidos respecto a la posición de Trump? Claramente, eh, recordemos que California, media hora después de que Trump asumiera su presidencia, había anunciado una reducción del 40% de reducciones de dióxido de carbono eh, en, en ese estado. Y es un estado muy importante, es una de las economías más importantes del mundo, incluso. Lo que, lo que la cumbre de California va a mostrar es justamente... Eh, este nivel de ambición que se tiene tanto a nivel local como a nivel nacional. Y de alguna forma, sí, obviamente refleja un disenso, un movimiento muy fuerte que se está dando, no solamente dentro de la, del ámbito político, pero también del ámbito de los negocios. Uh -huh. Obviamente la, el negocio de las energías renovables está superando con creces eh, en términos de generación de empleos. Eh, todos los sectores eh, de la economía estadounidense o sea, de hecho, por ejemplo, la energía solar en Estados Unidos emplea 12 veces más que cualquier otro sector de la, de la economía en, en, en aquí en este país. Entonces, obviamente la cumbre de California eh, tiene una enorme capacidad de emprendedora, teniendo en cuenta además que California tiene ese espíritu emprendedor, entonces están buscando distintas formas, distintas, creo que es una reunión de distintas creatividades políticas y, de, y legales, para que los estados puedan tener más ambición en sus, en sus metas. Y obviamente esto también quiere dar un, un mensaje a la cumbre de, de Polonia, teniendo en cuenta que además Polonia siempre ha sido un país que ha ejercido una diplomacia bastante tóxica contra eh, cualquier avance en, en relación al cambio climático. Entonces va a ser algo muy importante. De nuevo, es, es un año en el que los gestos van a ser más importantes, los compromisos concretos de a nivel local y a nivel estatal van a ser mucho más importantes que las decisiones que se tomen en, en el foro de Naciones Unidas. Perfecto. Eh, otra pregunta era en relación a si se puede esperar, qué tipo de reacción se puede esperar una vez que se concrete la, la salida de Estados Unidos, que quizás lo un poco ya lo empezamos a ver, ¿no? A partir de este empoderamiento y fuerza cada vez mayor de gobiernos a la inversa de, de lo que quizás fue Kioto, de que pueda llegar a salirse países como el efecto bola de nieve de Estados Unidos, se ve un quizás un rol fuerte de países que quieren seguir adelante con el acuerdo. ¿Cómo, cómo ves esto vos una vez que se concrete la, la salida en términos legales? Cómo va a haber, ¿Qué reacción podemos esperar del resto de los países? Es que no, no, no tengo mucha preocupación sobre eso. Creo que lo que sí vamos a ver, teniendo en cuenta además los, los, los, los cambios políticos que se están dando en Europa, vamos a ver muchas más voces en contra del Acuerdo de París. o sea De hecho, eh, las elecciones de Alemania marcan incluso que un, una, digo, un porcentaje importante de la población está votando por por un buen movimiento anticlimático, que es, el, que es la alternativa para Alemania, por ejemplo. Entonces sí vamos a ver un movimiento cultural eh, creciente eh, que es escéptico a, a las políticas de cambio climático. Pero por otro lado, lo que sí estamos viendo con mucha fuerza es el convencimiento de muchos gobiernos de que esto, esto no, es, no es un debate ideológico, es una cuestión económica, o sea, estamos viendo las energías renovables superando con creces eh, a distintas alternativas, eh, digo, a distintos este, espacios eh, energéticos eh, tóxicos eh, y, y sucios, y lo que estamos viendo es justamente esto, una enorme eh, capacidad, de hecho, Argentina misma está tratando de alguna forma de... de de entrar en la carrera de las renovables, una carrera que está, está, que está llevando la punta a China, eh, la India e incluso países del, del Golfo Pérsico y Arabia Saudita incluso están interesados en, en explorar más y seguir apostando a las energías renovables. Creo que eso es un camino imparable y creo que, la, no sé si la política nos va a salvar, pero la economía nos va a salvar porque justamente ahí se está viendo la... La, la potencialidad. Entonces, por un lado, lo que se va a ver es, sí, un, mayores voces, pero no creo que los países, que, que la, al menos que los, los países más relevantes en, en la torta de, de los contaminantes, si se quiere, que es básicamente la gran parte de los países del G20, no creo que allí hayan muchos cambios. Lo que sí se va a ver incluso es dentro de Estados Unidos, y esto se, se nota todos los días, es una mayor, una mayor sensibilidad frente al cambio climático y una mayor apuesta a las energías renovables. De hecho, eh, el, el, las, los últimos incidentes meteorológicos están también formando distintas corrientes de opinión en estados que han, que han tenido siempre un apoyo a... A los eh, al Partido Republicano, que ustedes saben muy bien, siempre ha tenido una posición bastante contraria a cualquier avance en la política climática. Perfecto. Eh, Carolina pregunta, volviendo un poco al tema de política climática dentro de Estados Unidos, si hay espacio en Estados Unidos para que surja un liderazgo y una acción coordinada entre los estados que quieren seguir en el camino de la reducción de emisiones y pregunta quién podría asumir ese rol, si California otro estado y si hay antecedentes similares a que ocurra algo así. Bueno, California es obviamente el, el país que está teniendo la voz cantante eh, frente al frente a este, al, al progresismo climático, si se quiere. Estamos ya hablando de 75 alcaldes de ciudades muy importantes, entre ellos por ejemplo Chicago, Boston, eh, Nueva York, eh, San Francisco y muchas otras eh, ciudades importantes en Estados Unidos que se están comprometiendo a la, a la acción climática. De hecho, ya hay, de hecho, existen distintas organizaciones que están armándose o que en todo caso o sea, hay distintos grupos, entre por ejemplo lo que es la conferencia de alcaldes de Estados Unidos, tiene ahora un grupo especial sobre cambio climático. Existe sí, mucha coordinación frente a esto porque también ha, eh, habla de la tensión política que hay, que existe en Estados Unidos, donde obviamente la, la cuestión del clima eh, forma parte de, de la polarización que existe eh, aquí. Existen algunos esfuerzos más eh, detrás de escena en traer ...más alcaldes republicanos de, al, a, la, a la coalición y además también hay una cuestión de infraestructura. Por ejemplo, en algunos estados, especialmente en el sur, en el, en el, sur, en el sudoeste de Estados Unidos... ...se está viendo cada vez más la situación de, eh, de ciudades que se prestan energía a través de las energías renovables. Entonces, no solamente hay una cuestión más bien de mensaje político, de compromisos a futuro pero también de necesidades concretas en el día de hoy. Entonces, vemos una gran cantidad de ciudades, eh, por ejemplo en Arizona o en, o en Nuevo México, que están teniendo esta eh, digo, infraestructura de energía solar o de energía eólica, que lo que generan, lo que buscan es justamente una, una descentralización de la energía que, que beneficie a todos. Entonces, también existe esa... Esa, ese fenómeno que cada vez es más creciente. Perfecto. Eh, volviendo al G20, que es uno de los temas que vos hablabas, Oscar, eh, ¿qué podemos esperar en relación a, a, en relación a Argentina y cambio climático? ¿Podemos esperar una posición de liderazgo internacional creciente de Argentina en relación al tema? ¿Es algo que está por verse? ¿Qué, ¿Qué líneas eh, ya se están viendo que, que va a seguir el país en ese sentido? Es una, todavía es una, un signo de interrogación. Lo que sí queda claro, en, en, al menos en, en, en, la, en las conversaciones, incluso en la semana pasada cuando fue aquí a la Asamblea General de Naciones Unidas, eh, hablando con distintas organizaciones y con distintas delegaciones, es que obviamente viene en Argentina más apertura y una política tal vez un poco más amigable frente a la cuestión del cambio climático. La cuestión, por ejemplo, del programa Renovar, que es básicamente un, un programa que Argentina está lanzando para, para favorecer las energías renovables, está teniendo mucha expectativa. Creo que lo que Argentina quiere hacer, al menos por las conversaciones que he tenido, Busca que, obviamente, que Estados Unidos esté dentro de la declaración y, y busca de alguna forma defender al G20 como, una, como un espacio de consenso, ¿no? Creo que a Alemania se le explotó ahí en el medio, ¿no? Recuerden que esto fue a eh, muy poco de, de, de la conferencia de, del G20 en Alemania, el, el anuncio de Trump, con lo cual esto lo tomó por sorpresa. Creo que Argentina ya tiene esa claridad. Lo que... Lo que, genera, lo que ha generado mucha preocupación en las ONGs es el hecho de que Argentina quiera separar, eh, al menos en la agenda, y esto que es una intención, no hay nada todavía resuelto, es que se separe todo lo que es eh, energía de cambio climático. Entonces, porque esto lo que generaría es que, obviamente, desde, desde la perspectiva energética puedan entrar... Eh, una agenda de combustibles fósiles eh, más sólida, y creo que es básicamente la intención de Estados Unidos eh, para operar dentro de, de esta declaración. Entonces, por un lado, creo que Argentina tiene, obviamente, muchas dudas sobre cómo va a manejar esa situación. Por otro lado, esta es una oportunidad para Argentina. Esta es una oportunidad importante para también mostrar a una región que que con todos sus defectos, con todos sus problemas y con todas sus limitaciones, a, a, está buscando tener un espacio importante en las, en las discusiones sobre cambio climático. Recordemos que América Latina ha sido tal vez la región que, que más ha empujado por un acuerdo, que en cuenta además por todos los, los, los impactos que, eh, que la región eh, viene sufriendo frente a los fenómenos meteorológicos. Eh, yo creo que que va, habrá que ver en diciembre cuando Argentina se asuma como presidente de la, del G20, pero yo creo que no vamos a ver esa agenda tan europea o tan, o tan del norte global en el, que, en el que el cambio climático tenga un, un espacio importante. Pero por otro lado, también tenemos mucha confianza de que Argentina va a defender eh, París y va a buscar que todos los países, al menos los 19 países, estén eh, detrás de, de una agenda de renovables, una agenda de defensa climática importante. Perfecto. Eh, tenemos otras preguntas. Eh, Antonella pregunta sobre un tema que vos mencionaste recién, que es energías renovables. Eh, ¿Cuál es un, el potencial, cuáles son las condiciones que tiene Argentina para usar y aprovechar las energías renovables a partir de lo que ya, ya hemos visto del de, de plan Renovar y demás? Bueno, creo que el, el, bueno, Argentina tiene un problema enorme de en infraestructura, que es básicamente la boca de botella que está haciendo que Argentina se, se limite en, en, su, en su potencial, obviamente Argentina tiene un enorme potencial, puede convertirse obviamente en, en una potencia mundial tanto en eólica como en solar, yo creo que el gran problema que hoy Argentina está enfrentando justamente es, eh, bueno, cómo generar una infraestructura y una cultura en la que las renovables realmente tengan un espacio eh, real y concreto en, en, en el país, creo que esto va a pasar en los próximos cinco años, Principalmente porque la renovación tecnológica y la innovación tecnológica de las renovables va a ser mucho más fácil eh, la, la adopción de estas energías. Esto yo creo que, que hay que ver, no me preocupa, no me preocupa tanto la, las decisiones en de infraestructura que Argentina vaya a tomar frente a renovables, lo que me preocupa es que Tal vez estén poniendo demasiada atención al gas no convencional, que es básicamente la, la otra gran expectativa que tiene Argentina. Argentina es la tercera reserva mundial de, de gas no convencional. Creo que ahí puede haber un peligro en el que Argentina retrase su, su, su potencial eh, en cuanto a hacer una potencia en energías renovables, eh, teniendo en cuenta bueno, esta, esta transición que que Aranguren tiene en, en su agenda, ¿no? básicamente la apuesta tanto a, la, a gas no convencional como a las energías renovables. Yo creo que es también importante, incluso para una persona como Aranguren, que proviene del mundo de los combustibles fósiles, eh, que él esté viendo justamente que las energías renovables que él en su pasado ha eh, habido vilipendiando, bueno, hoy esté viendo que obviamente tiene un potencial real. Una pregunta apunta a eh, cuál es el rol que tiene América Latina en las negociaciones internacionales de cambio climático. ¿Tiene, tiene un peso como grupo eh, o, es, o es un actor no muy relevante en las negociaciones? Tal vez económicamente sea un actor irrelevante, pero recordemos que la... bueno, la... la... Las, las, las dos secretarias, las dos últimas secretarias eh, en, en la Convención Marcos del Cambio Climático son latinoamericanas. Patricia Espinosa, ex ministra de Exteriores de México, y anteriormente Cristiana Figueres, una diplomática eh, muy, muy importante, muy respetada. Y también tenemos, por ejemplo, la figura de Manuel Pulgar Vidal, que fue el ministro de Medio Ambiente de Perú, que de alguna forma debió al, en la cumbre de Lima, la, la, la cumbre anterior a la cumbre de, de París él le dio un marco importante eh, político y una generación de, de voluntades importantes que posibilitó que la Cumbre de París salga de hecho Manuel Pulgar Vidal fue el vicepresidente de la, de la cumbre de París y, y también puedo dar otros ejemplos de, bueno Raúl Estadoyuela por ejemplo o sea el padre del protocolo de Kioto señor ¿sí? Gargel, creo que América Latina en las negociaciones de cambio climático siempre ha tenido un respeto enorme por sus diplomáticos y por las personas que, que, que le ponen letra a lo que se conversa. Y, y desde ahí creo que América Latina siempre tiene un peso enorme e importantísimo en, sus, en, digo, en las discusiones, por un lado. Por otro lado, América Latina ha puesto objetivos muy ambiciosos teniendo en cuenta su responsabilidad, o sea, sus responsabilidades siempre han sido mínimas frente al, al cambio climático, y aún así América Latina siempre ha mostrado muchísimo liderazgo, y, y ha mostrado siempre que, bueno, que a pesar de esta injusticia eh, que sufrimos, creo que América Latina siempre ha, ha, ha puesto esta misa extra y siempre ha puesto su compromiso, que también de alguna, de alguna forma marca la agenda, porque si, un, si países tan pequeños afectados por por el cambio climático, que ponen objetivos tan ambiciosos, esto también pone, en, de alguna forma, en, en el banquillo moral a los países más grandes. a ver, Si un país más un país chico puede hacer esto, ¿por qué no eh, países del G7 tienen, pueden tener más ambiciones? Pues creo que hay un liderazgo moral, técnico y diplomático enorme que, que se ha visto en los últimos cinco años eh, con mucha fuerza. Hace un año y medio, obviamente, el, ese liderazgo estaba un poco en duda, eh, teniendo en cuenta el rol de Argentina y de Venezuela. Pero incluso ahora estamos viendo que, bueno, Argentina con el cambio de gobierno, e incluso Venezuela dentro de, dentro de sus generaciones políticas, vemos también un, un, eh, un contexto mucho más eh, constructivo de los países de la región una pregunta quizás interesante y distinta, digamos, es qué mirada tenés vos de cómo están cubriendo los medios el cambio climático. ¿Hay alguna especie de narrativa, digamos, apocalíptica o hay una, una tendencia a salir un poco de eh, cubrir solo cuando pasa algo malo? Digamos, ¿Cómo te parece que, si querés tomarlo a nivel global o en, en latinoamericano o argentina, como vos prefieras, pero cómo ves que lo están cubriendo? Yo creo que a nivel global pasan tres cosas, que son como tres narrativas que están separadas, pero que de alguna forma confluyen. Por un lado vemos mucha más urgencia, vemos muchas noticias eh, relacionadas a los impactos del cambio climático. O sea, la cara más visible, ¿no? los, los eventos climáticos extremos, eh, o los procesos climáticos. O sea, los, los eventos climáticos son bueno, los huracanes o inundaciones o eventos que tienen un impacto muy concreto en un determinado momento. Después están los procesos climáticos que son más bien los, los impactos en cámara lenta, ¿no? las sequías, por ejemplo. Lo que vemos en los medios es un fuerte énfasis en la cobertura eh, cada vez más completa de los eventos climáticos, pero incluso dentro de los procesos climáticos, estamos viendo incluso una cobertura bastante interesante, por ejemplo, cómo los medios están cada vez relacionando eh, cómo el cambio climático eh, exacerba situaciones de guerra. O sea, la cobertura que algunos medios han dado, por ejemplo, sobre, sobre la relación entre la guerra de Siria y la sequía del 2006, no deja de ser interesante. Eh, entonces, vemos en un más periodistas cubriendo el tema, hay una mayor madurez frente a este tema, frente a lo que pasaba hace 10 años. Hoy cada evento climático también se ve desde la perspectiva de cambio climático. Entonces, por un lado vemos eso. eso es por, un lado. por otro lado está la prensa financiera que finalmente eh, le, le ha puesto los ojos a las renovables. Esto no se vio antes y lo vemos desde Bloomberg hasta incluso el Wall Street Journal realmente eh, mostrando, bueno, el potencial de las renovables y cómo las renovables están creciendo y el impacto que está teniendo las economías locales, el, el impacto que está teniendo en la economía global. Entonces, por un lado también estamos también, viendo también eso. Y después está la prensa científica. La prensa científica eh, esta tal vez este, la, la, la que más malas noticias trae, porque es, obviamente, la que está más cerca de los indicadores concretos y de las proyecciones que se van a hacer. Entonces vemos como, por un lado, narrativas de esperanza y otras narrativas más distópicas. Pero yo creo que, en general, diría que la prensa ha madurado mucho en su cobertura sobre el cambio climático. Obviamente podrían, se podría este, ver mucho más. En la región, en América Latina, se ven más o menos los mismos, los mismos procesos, tal vez con mayor énfasis en la cobertura sobre, sobre los eventos climáticos. Y creo que el desafío de la prensa, de los periodistas ambientales y de los periodistas científicos en América Latina, creo que va a pasar por, por investigar más... El, los, los, los procesos climáticos, por ejemplo, por qué el 40% de la población rural mexicana se fue, la relación que hay, por ejemplo, entre las migraciones y, y el cambio climático. Creo que hay toda una serie de conversaciones que, que la prensa eh, a latinoamericana tiene que dar. Las, por ejemplo, en Colombia, ¿no? La, ¿Qué va a pasar ahora después del proceso de paz? ¿Cuál va a ser? los paradigmas energéticos o, o, la, o, o las políticas ambientales que se van a tomar en, en las regiones que han sido ahora desmovilizadas. O bueno, vamos después bueno, en Argentina o en, o en Brasil, que son países que necesitan una revolución energética. ¿Por dónde va a pasar esa revolución energética? Creo que estas conversaciones se están dando más en nicho y creo que va a ser para los periodistas ambientales un, todo un desafío, de alguna forma, educar a sus editores y que sus editores vean eh, que hay otras noticias. Hay una cuestión generacional clarísima en, en la prensa latinoamericana, donde vemos editores que, nunca, que, que todavía siguen viendo la, la cuestión ambiental como la defensa animalista, y por otro lado, periodistas jóvenes que que tienen una mirada mucho más amplia, sofisticada e informada sobre la problemática ambiental, que necesitan eh, bueno, tener una voz más fuerte dentro de las redacciones. Cerramos con las últimas dos preguntas. Eh, Judith te consulta, ¿cómo la sociedad civil puede presionar para aumentar la ambición de los países en las negociaciones climáticas? Bueno, la sociedad civil está trabajando desde lo local. Creo que una de las cosas que, que después, de, después del éxito de París, en la que la sociedad civil logró movilizar en, tanto en marchas como también en la construcción de buena voluntad, tanto de las empresas como de los gobiernos, hoy tenemos que volver a lo local. Eh, hoy las campañas nacionales y globales siguen teniendo importancia, pero con mucha más fuerza, la lo tienen los gobiernos locales. Entonces creo que ahí tenemos todavía toda una experiencia que hemos, que hemos este, tomado y, y aprendido y generado que ahora necesita ser volcada en lo local. Porque si tenemos más, más ciudades o más provincias realmente teniendo una agenda ambiental y climática más ambiciosa, esto va a tener un efecto, eh, un efecto hacia los espacios federales. Y esto lo hemos visto y lo estamos viendo eh, en como, por ejemplo, en China o en la India eh, eh, o en Sudáfrica incluso, eh, está teniendo un, un, un, un cambio transformacional en las políticas y en las, las posiciones que los estados nacionales traen a las negociaciones globales. Y esto lo estamos viendo claramente en Estados Unidos, donde a pesar de la negativa del gobierno federal de tener más ambiciones en, en las políticas ambientales y de hecho tener una política más bien regresiva, estamos viendo incluso esta idea de, de que los grandes liderazgos provienen de, las pequeñas, de los pequeños gobiernos. Y ahí es donde tenemos un espacio importantísimo y es donde estamos explorando con mucha fuerza y con, y con mucha eh, con mucha potencialidad, con mucha promesa de que por ahí va a pasar la gran teoría del cambio de las de las, de las ONGs, en apostar uh -huh. en lo local y en apostar en lo pequeño, porque de ahí sale lo grande Perfecto y cerramos con una pregunta de Dante que te pregunta ¿Hasta qué punto el lobby petrolero puede frenar la transformación de la matriz energética a nivel global para alcanzar la meta de los dos grados del acuerdo de París? Más allá de toda la, la incertidumbre política que ha generado Trump, si hay algo en lo que los, tanto la mayoría de los gobiernos y la sociedad civil está segura es de que la era de los combustibles fósiles está terminando. O sea, cuánto puede retrasar o no, eso va a depender mucho de los contextos políticos nacionales. Pero la realidad es que la revolución de las energías renovables es imparable, y no lo, no lo decimos los ambientalistas, lo decimos, lo dicen incluso eh, representantes de, las, de, la, de, de, de la industria de los combustibles fósiles. Recordemos, por ejemplo, cuando Trump anunció un nuevo plan para la promoción de la industria del carbón, fue interesantísimo ver cómo incluso la misma industria del carbón le decía a Trump que maneje las expectativas frente a cuántos empleos podía generar porque las energías renovables este, están teniendo más peso. Esto lo, lo, lo reconocen los mismos ejecutivos de las empresas petroleras, de la industria de carbón, lo reconocen muchos gobiernos. Creo que, que puede que exista algún tipo de retraso, pero también veamos lo que pasa en Arabia Saudita, ¿no? la meca, digamos, de, la, de las eh, energías fósiles. Arabia Saudita se es está haciendo las renovables. Creo que el lobby petrolero puede haber dentro del lobby petrolero ciertas mentalidades fosilizadas de retrasar lo que lo estamos viendo justamente en Estados Unidos y en algunos sectores de Canadá, pero la realidad eh, indica otra cosa y, y no, es, no, es sobre, no es un panfleto ambientalista. Lo dicen lo dice la prensa financiera, lo dicen los mercados bursátiles, lo, dice, lo dicen muchos gobiernos y creo que yo no, no veo ahí una gran una gran amenaza. Veo, sí, posiblemente alguna, algún tipo de retraso. Eh, de nuevo, creo que hay una cuestión generacional allí, pero creo que, el, que la dirección hacia donde está siendo la economía, una economía limpia y una economía descarbonizada, es, es inevitable e irreversible. Fantástico. Eh, bueno, no te queremos sacar más, más de tu tiempo, Oscar, que ya llevamos más de una hora. Eh, le voy a dejar a Damián el, el cierre oficial del webinario, pero te, te agradezco un montón por haberte sumado y por tus comentarios que como siempre son súper interesantes y valiosos eh, y le dejo a, a Damián el que, que cierre oficialmente y gracias a todos los que se sumaron también al webinario y, y hicieron preguntas en la, en la sala. Saludos. Bueno, muchas gracias Oscar, eh, gracias Fermín por moderar el tema de las preguntas. Eh, Súper interesante la información que, que se generó y agradecemos a los participantes porque ellos eh, movieron la agenda del webinario hacia los temas que les interesaban. Gracias por sus preguntas. Esta es una oportunidad justamente para que periodistas de la región puedan eh, dialogar de una manera bastante directa con expertos en los temas que hacen al cambio climático. Hoy con Oscar Soria en lo respectivo a las negociaciones climáticas, ya recordemos que tuvimos hace dos semanas eh, otro encuentro como este, pero con Carolina Vera, una de las científicas argentinas que está en lo más alto de la ciencia del cambio climático, y seguiremos realizando actividades de este tipo con, con otros expertos especialistas para que puedan interactuar con periodistas de la región y, y, y socializar información valiosa para incorporar a nuestras coberturas y a nuestra formación profesional. Eh, Oscar, bueno, genial, qué bueno que pudimos finalmente tenerte con nosotros y, y que pudieras eh, compartir tu, tu experiencia y conocimientos y tu visión, que es súper interesante, sobre todo en esto de, de los procesos, eh, y que muchas veces hablamos de las decisiones gubernamentales eh, y de los países, pero muchas veces eh, no se habla de, de, del rol de la sociedad civil y de los gobiernos locales, como vos bien mencionaste, y que en esto del cambio climático, la sociedad civil tuvo, tiene y va a tener un rol fundamental eh, para, para movilizar la agenda y para, y como vos dijiste, generar la transición, por ejemplo, hacia las energías renovables sin, sin mayor demora. Y bueno, y, y lo que vos mencionaste de Argentina, que está entre la disyuntiva de apostar al gas o eh, darle rienda eh, a, a las energías renovables. Este es, un, es un tema clave en un momento clave. Eh, entonces, redondeo. Muchísimas gracias, Oscar. Eh, gracias por hacerte un espacio para nosotros. Eh, gracias a todos los participantes por, por involucrarse por hacer tantas preguntas, por seguir acompañándonos, eh, porque que estén ahí es importantísimo para que los expositores sigan encontrando este espacio como valioso. Eh, seguimos con el curso para periodistas sobre el cambio climático, un curso gratuito online, que ya lleva su cuarta versión. Eh, ya faltan cuatro semanas para el término. Eh, además, quiero aprovechar el espacio para mencionar que sigue sí, abierto, eh, el Premio de Periodismo Ambiental es la quinta edición de, de este certamen que busca premiar los mejores trabajos en temas ambientales y de desarrollo sustentable de toda la región de América Latina. Eh, aprovechen, hay premios en efectivo y además menciones y reconocimiento. Y sigamos en contacto, ahí abajo, eh, en, abajo de la pantalla, tienen un campo de formulario para ingresar su email, si ya no están en nuestro mailing para que puedan seguir recibiendo novedades, noticias y oportunidades de formación, capacitación y, y otro tipo de oportunidades profesionales para, para seguir fomentando el periodismo ambiental en América Latina, que es para nosotros una misión clave eh, en claves 21 para que los temas de agenda eh, verde, los temas de de ambiente y desarrollo sustentable, entren en la primera plana de todos los medios. Bueno, muchísimas gracias por su interés y participación. Un saludo a Fermín, del otro lado del Atlántico. Un saludo fuerte a Oscar, en la otra punta del continente. Y un saludo a todos los participantes, donde quiera que estén. Muchas gracias. gracias. Saludos y gracias, Oscar, por sumar de nuevo. Gracias a ustedes por invitarme. Adiós.